Y así mi corazón se fue agrandando Y así fueron llegando las cosas Unas buenas y otras peores Pero al fin y al cabo sigo Andando Pues sí, cuando era joven Aprendí a vivir la vida Hacía todo lo que esperaba ser, Pero olvidé que había un mañana Nadie me habló de las penas Que también fueron llegando Nadie me dijo que todo gira Como el mundo sigue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 Aprendí a ganar y a perderlo todo en momentos muy inesperados. Nunca aprendí a evitar que hubiera lluvia Tampoco aprendí a que el sol brillara siempre Tantas vueltas al mundo mientras él giraba Nunca pensé que un día el mundo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 Hacía todo lo que esperaba hacer, pero olvidé que había un mañana. Y así mi corazón se fue agrandando y así fueron llegando las cosas. Aprendí a ganar y a perderlo todo...